hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple vamos a continuar con la parte número 2 de fraccionarios en esta clase veremos multiplicación de fraccionarios división de fraccionarios y por último ejemplos de multiplicación y división de fraccionarios no siendo más comencemos definamos cómo se efectúa la multiplicación para multiplicar fraccionarios se deben multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores esto sería de la siguiente manera tenemos esta fracción AB y CD no olvidemos que los números que están arriba en este caso las letras serían los numeradores y los de abajo los denominadores entonces se multiplicaría de la siguiente forma numerador con numerador y denominador con denominador. Quedando a por c y b por d. Entonces se multiplican numeradores y se multiplican los denominadores. Quedando en la fracción de esa forma. Vamos a mirar ahora cómo se efectúa la división. Para la división, para dividir fraccionarios se debe multiplicar en x. Multiplicando de forma diagonal cada fracción. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos de nuevo la fracción a b y la fracción CD, entonces multiplicamos diagonal, entonces A con D y B con C, eso nos quedaría A por D dividido B por C, entonces miremos que se multiplicaron de esta manera, este va a ser siempre lo que va a quedar en el numerador y el de abajo siempre va a ser lo que queda en el denominador, bien vamos a mirar algunos ejemplos de desarrollo de multiplicaciones y divisiones multiplicación miremos ejemplos primero tenemos dos tercios que multiplican 5 séptimos no olvidemos que la multiplicación se multiplica en numeradores denominado esto quedaría 2 por 5 10 y 3 por 7 21 o sea que la respuesta sería 10 21 puesto que no se puede simplificar o sea que esta sería la solución miremos un siguiente ejemplo ejemplo número 2 dos. dos tercios que multiplica 5 cuartos y que multiplica 27 séptimos cuando tengo varios números de esta forma es ideal efectuar indicar la multiplicación eso nos quedaría multiplicamos los numeradores y los denominadores pero vamos a dejarlo indicado nos quedaría 2 que multiplica 5 y que multiplica 27 3 que multiplica 4 y que multiplica 7 ¿por qué lo vamos a hacer de esta manera? porque podemos mirar que estos números se pueden simplificar. El 2 con el 4 y el 3 con el 27. Recordemos las reglas de divisibilidad que es importante. Entonces acá se puede sacar mitad y acá tiene tercera. Entonces simplifiquemos primero los 2, 2 con el 4, mitad de 2 da 1 y mitad de 4 da 2. Entonces ya aquí simplificamos esos números. Ahora miremos el 3 y el 27. 3 tiene tercera y 27 también entonces tercera de 3 1 y tercera de 27 9 ahora sí efectuemos la multiplicación 1 por 5 por 9 eso haría 45 1 por 2 y por 7 2 por 2 por 7 14 entonces 45 sobre 14 esta sería la respuesta entonces es importante cuando tengamos varios números dejar indicada la multiplicación y mirar si se puede simplificar esto acorta la solución del ejercicio vamos a mirar algunos ejemplos de división continuando con la división miramos los siguientes ejemplos tenemos 2 tercios que divide 5 séptimos no olvidemos que multiplicamos en diagonal esto quedaría 2 por 7 y 3 por 5 esto quedaría 14 y 3 por 5 15 como podemos ver no se puede simplificar o sea que esta sería la solución del ejercicio 14 quinceavos miremos un siguiente tenemos 2 tercios que divide 5 cuartos y que divide 27 séptimos como tengo dos divisiones seguidas lo ideal es empezar por una y luego resolver la otra entonces vamos a empezar con esta multiplicamos diagonal esto quedaría 2 por 4 y 3 por 5 esto daría 8 y 3 por 5, 15 ahora ya tengo esta otra división hacemos lo mismo multiplicamos en diagonal 8 por 7 y 27 por 15 esto daría 56 8 por 7, 56 y 27 por 15 nos da 405 miremos si se puede simplificar 5 más 6, 11 11 no es múltiplo de 3 4 más 5, 9, sí. pero como el de arriba no lo es o sea que no es múltiplo de 3, no se podría simplificar siendo esta la respuesta. Vamos a mirar un último ejemplo combinando la multiplicación y la división. Tenemos lo siguiente. Menos 2 tercios que multiplica a un séptimo dividido 2 quintos que multiplica 4 tercios. ¿Cómo lo resolveríamos? En primera medida como tengo varias, dos multiplicaciones y en el centro una división, lo ideal es resolver primeramente las multiplicaciones y por último resolver la división. Entonces vamos a efectuar ese cálculo. Vamos a multiplicar esto de acá y lo mismo vamos a hacer con este pedazo. Esto quedaría menos 2 por 1, menos por menos da más, esto daría menos 2 y 3 por 7 daría 21. Ahora miremos el otro lado. 2 por 4, 8 y 5 por 3, 15. Quedando 8 quinceavos ahora efectuamos la división multiplicamos en diagonal menos 2 por 15 y 21 por 8 vamos a mirar, vamos a dejar indicado porque de pronto se puede simplificar menos 2 por 15 y 21 por 8 miremos que 1 más 5 es 6 es 6 el múltiplo de 3 21 2 más 1 es 3 también el múltiplo de 3 se podría simplificar entonces lo vamos a sacar tercera de 15 5 y tercera de 21 7 menos 2 por 5 da menos 10 y 7 por 8 56 esto haría menos 10 56 avos como podemos mirar 10 tiene mitad y 56 también o sea que vamos a sacar mitad mitad de 10 y mitad de 56 mitad de 10 es 5 se que queda menos 5 y mitad de 56 es 28. O sea que esto quedaría menos 5 28 avos. No se puede simplificar más. O sea que esta va a ser la respuesta a nuestro ejercicio. De esta manera concluimos esta siguiente parte de fracciones. Si te gustó mi video, te pido que me apoyes con un me gusta. Y si la primera vez que ves uno de mis canales, te invito a que te suscribas a mi canal. De igual forma, lo compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de él. Te dejo mis redes sociales para que me sigas. Los enlaces los encuentran en la parte baja del video. Te agradezco mucho tu atención y espera pronto un nuevo video.